Uy, ya pasó por acá. Un atentado, ey, un atentado, ey, atentado ey, al ey, ey, ey, Un atentado a la embajada Cúrase, de ey, Un atentado a la ey, de ey, ey, ey, El ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, un atentado a la embajada ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, de ey, ey, ey, ey, lugar ¿Cómo? Este hermoso lugar, este hermoso Ex lugar Excluido Uy, uy sacó una espada, sacó una espada Sa ¿Está atentando usted con la vía al embajador? Uh -huh. Seguridad, eh, el pelirrojo, seguridad, venga Sil, sí, eh, entrega, entrega tu, arma, entrega, tu arma, entrega tu arma, entrega mi arma, señor Alemo, arma. Alemo si sí está mal, de... Dale la cruz, dale la Q Venga, yo, yo, yo me siento más bien ahí O no sé, ya, me siento seguro fervor ahí bien. El, el, el titufo, eh, no, ¿Sí? Sí, sí, sí. no no no. Se la pasen la lema lema lema. Usted siente se. No no no. ¿Los recordas? La maleta se hace con diamantes. La maleta se hace con diamantes. ¿Cuántos sus aliados? Digo. Los de los helados. ¿Cómo así? ¿Cómo así qué dijo? ¿Qué hijo del pollo de la, mutante? ¿En qué los habla? Los de los helados. Ey, me respeto para mi primo. Así para abrir, gracias a Dios. Está poniendo micro. Como oscurito. ¿Y ustedes todos bien los tres junticos? Si es. Ey, ¿qué es eso? ¿Y qué les gustaría.? Uy, que llegó uy, qué ahí. Uy, no, espere, ojo. ¿Pero si veas que Ey, hey, colega, ¿qué es esto? Eh, no, no sé, colega, que, no, que no, ese presidente no, de no, la no, otra familia. No, no, no, no, no, no, ahí no puede. Eh, señor, por favor, eso no es parqueario de dragones. Lo puede retirar, lo puede guardar en su casa. Ey, a se la carne de dragón. fui ¿eh? Eh, eh, eh. citado a la, a la reunión. No, no, pero sin dragones. Y por ese es mi vehículo de transporte. No, entonces, no, no, no. No, déjenlo atrás entonces, por allá, a pie, al otro lado la aquí la no, Depende este si es el si espacio una, una comunidad restringido. <risa> mire, mire, mire, <risa> si ya tiene dragón, <risa> señor embajador, empiezo por ahí, tiene un dragón, cuando eso está prohibido en su gobierno. Sí, claro. Listo, listo, calmado, calmados, calmados, vamos subiendo, vamos o sea subiendo. Que, o sea que calles en mis patas, Uy, ya está oh, acá. Está Uy, ¿qué pasó por ya? allá? Hey. Ah, un atentado, atentado atentado atentado. un atentado a la embajada. Un atentado a la ¡Ey, Un atentado a la embajada de paz. Entonces, señor, embajador, parte, la otra señor, parte. señor embajador, cúrase, cúrase. Entre, entre, entre. Entre, entre, señor embajador, por favor. Se, se un atentado, un atentado en mi contra. ¡Ey! Me parece una falta de respuesta a este maldito lugar. Bueno, bueno. Porque... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le dijo al ¿Cómo? lugar? ¿Cómo? Este hermoso lugar, este hermoso Ex lugar. Excluido. Vale. Señor embajador, con su permiso, dijimos que es una armadura, si Le, Les pido, si son tan amables, amables, amables, que guarden todo no. lo que tienen. Bueno, por favor, lo, los primeros que llegaron que son los puntuales arriba. Arriba, que no tienen que estar haciendo nada aquí abajo, eh. Ey, no, me no pueden tirar, por favor, un pan. <risa> un <No, no>, no, <risa> mendigo! Sabranto, ¿qué? <risa> Citamos a los <risa> días de unos equipos y vienen fue mendigos. Ey, <risa> ey, pan. Ey, Dios un beso. Eh, ¡Hey! no, pero... por el no. de familia. Listo, vamos subiendo. Bueno. Ah, es que está aquí la otra. Sí. La otra bueno, que... antes que nada, les pido que por favor, nada de pleitos, discusiones, pullas o cosas así, ¿vale? Ya les subo pena, las mismo. sillas. Señor, no hay. Exacto. Gracias. un poco aparte. Hay pollo. Ey, gelatina! que vamos, us... vea lo que le tengo, papá ¿Y este viejo qué? Sí, que que mira, ahí, que ¿no? mira, ¿No? Sé, que miro, sé que mira, sé que mira Ey, embajador, de la embajador, la embajador de la... ey ¿Cuál arma? Tengo una papa. Si hicieron la requisa pertinente? No, no, es obvio. es que nosotros no somos barrios como usted Señor embajador, no, vio, me acaba de sacar un arma Solo no, son ustedes, dos. Listo, toma ya asiento, por favor Es increíble Qué pena, ahora una lamparita Para que dé un poco más de iluminación Vealo, vealo, está exigente. No, es para que, que todos no, le, nos le veamos la eso, cara de, de para... manera. A ver, pregúntame un segundo. Correcto. No tiene ningún derecho dentro de esta embajada. Vea, está rompiendo la silla. Mira, mira, la rompiendo ¡Ey, tranquilo. ey, ey, ey! Está grabado en cámara, tranquilo. <risa> las Es como que las piernitas... ¡Ey, sí. ey! Eh, eh, eh, ¡Uy, uy, que uy! ¡Me, credió, ey, me ey, ¡Ese, ey, ese ey, no ey, es su ey, sitio, ey, ese, ey, fue, ese, fue, fue, ese fue. no es su sitio! Yo a usted le asigné un sitio. ¡Ey! ¿Qué pasa ey, con mi pegó. ¡Ey, me eh. pegó ese allá! ¡Me pegó ese allá! ¡Ey, Ya. ey! ey, ey. ¡A <risa> Igualdad, igualdad. ¡Que me una silla a mí! El hey, hey, hey, me pa, pa el Listo. Bueno, hey, todos me... tomen asiento. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, señor embajador, como ya le había comentado, estas personas el de la ventana, si ¿sí están amables... Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Me comentaban que al parecer tienen un pleito en ambas familias. Y pues esto no es de beneficio de ningún modo para la ciudad, ¿vale? Vale. Lleguemos entonces a un acuerdo. Tengo eh, bueno, entendido yo, yo te, quién te es el. Esa... primero saber el por qué se está en World Plate. Porque el señor Hannibal. Sí. Lecter. ¿Sí? 04. Sí, sí. Según la normativa y las reglas que se habían planteado con nuestro antiguo embajador interino, Edison Díez sí. Guaidó, habíamos quedado en la conclusión de que los iba a hacer uso de elementos de material de diamante Objeción. Hasta Objeción. Silencio. Continúe. Sí, como son de Continúe, señor Pollo. Yo soy una galleta. Se llama el mamacuca. Eh... Usted no tiene eh, la palabra, señor tres letras? Qué pena. Sí, señor Pollo, qué pena la, la estación del señor. Pues tú que queríamos empezar de una manera más lenta, llegando a cumplir objetivos, los cuales el señor ex embajador interino Edison Guaidó ya estaba enterado es por eso que se nos hace un poco difícil el hecho de convivir con personas que no quieren lo mejor para la sociedad sino para ellos mismos entiendo y qué, okay. qué defensa tiene que decir el señor Hannibal eh, es muy sencillo eh, las leyes, las supuestas leyes que están planteando ah, son supuestas. Ah, son supuestas. Man, ah, supuesta. déjeme, déjeme, no le gusta, déjeme terminar, por favor. No déjeme gusta terminar. Estar bajo un... Qué pena, señor embajador. Déjeme Qué terminar. Ya, ya me entenderá. Ya me entenderá, la... señor embajador. Ya me entenderá. Qué pena, déjeme terminar. La persona no puede venir a insultar la No, no, no. Alma, eh, los, Al contrario, man. voy a halagar la ley. Simplemente estoy dando, dándole un contexto al este. Qué pena. Cuando finalice, ya puedo juzgar mi, mi derecho. Eh. Al, al, al inicio del server no se habían postulado ni escrito eh, una serie de leyes. De hecho, hubo una votación conjunta con todos los ciudadanos de, del servidor en el que se planteaba si era posible o no usar armaduras de diamante. Eh, de manera que la encuesta terminó en que sí se podía usar estas armaduras. Con, veo yo que el día de ayer o fue el día de hoy, no estoy seguro, ya se escribió de manera oficial este reglamento del que ya no se puede usar a la madura, por lo que obviamente ya accedí y, y actualmente no, no estoy usando ningún equipo ni herramienta de ese material, pero la acusación que se me realiza por incumplir las leyes es totalmente mentira, puesto que se había hecho una votación... Y sí se puede acceder a eso. Actualmente ya están las leyes y hay que respetarlas. Entonces, pues es eso. Muchas gracias. Va. Eh, entonces, ¿ustedes cómo se hacen llamar los señores del diamante y estos son los señores del hielo? ¿Cómo es? Nosotros somos la legión del norte, de los maricas. Hey. Oh, señor. Sí. Embajador. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Usted no, no tiene la palabra. Vea. Cada vez que falta el respeto, puño. Ok, ok, qué pena. Digo, no. no pollo, pollo. Al pollo. Gallina, pollo, lo que sea, de parra. Una caca, toda bueno. Entonces, ¿cómo nos puede garantizar que usted no tiene eh, en sus territorios reservas escondidas de llamada? Eh, está claro que. Tanto yo como... ¿Cómo se llaman llamar a ellos? Qué pena, no tengo ni idea. No, no, no, no, no. Es usted. No venga a hablar de ellos. Porque ya yo ellos no los he visto con diamante. Ustedes llegaron. Ellos han confesado que tienen diamante. Tenemos, pero no lo usamos. Véalo. Por eso mismo se dijo... O sea, yo tengo, o yo tengo yo tengo eh, actualmente este mismo durante la no, puedo no le puedo garantizar que no tenga porque sí tengo residuos de diamante. Que la usé en el momento en el que sí se puede usar y que actualmente ya que se, ya está escrito las leyes, pero pues no la estoy usando. Y garantizo que mientras pueda y mientras las leyes existan, no haré uso de ese material. Vale. Otra cosa, señor embajador. Tiene la palabra gallina. Adicional a esto se había pactado eh, un acuerdo pues de voz, no escrito, el hecho de que no se podría ir a ningún tipo de portal hasta no todos tener la capacidad de hacerlo. Objeción. Y conozco a una persona de la legión del norte que ya hizo uso de los portales. Entonces, en uh. ¿de qué portales y en específico estamos hablando? De un portal al Nether. Objeción. Complicado, ¿eh? eh. Lo que pasa y el problema de los acuerdos de voz es que siempre hay mucha rienda suelta por ahí. Siempre hay mucho que se puede escapar. Y no siempre se llega a, a aclarar a toda la ciudadanía. Eh, señores majores, ¿está bien? continúa, eh, los acuerdos de voz no siempre se les llega a hacer de todo claro a todos los miembros de, de, de una sociedad por lo que yo no tenía claro que no se podía hacer ese no eh, pero esa, esa, antes, esa acción yo, yo sí me acuerdo que muchísimo antes de que iniciara eh, el traslado de, de estas de estas tribus a estas nuevas tierras se había pactado eso y yo todavía ni que había llegado aquí es que se había retrasado mi vuelo, entonces ahí sí me parece una falta de respeto de parte suya, señor. El desconocimiento, la ley no lo exime de la norma. Si sí, hay algo escrito antes de la fecha de hoy que me diga que hey, no puede hacer eso, porque realmente yo no tenía conocimiento de que no se puede hacer eso, yo, con todo el gusto, hago acreditación de mis, de mis acciones Adicional. y de las consecuencias. Adicional a eso, no es el hecho de conocer o desconocer la norma, sino el que compete a todos el respeto. Yo en ningún momento he hecho un portal ni lo he usado porque quiero que todos estemos en la igualdad de condiciones para explorar dichas tierras. Entiendo, entiendo. Por eso eh... fue que yo hablé con el señor embajador interino Edinson Guaidó Díez para que fueran planteadas las reglas que el día de hoy fueron puestas. Para el conocimiento de los demás Entiendo, entiendo y, y yo tengo una pregunta ¿Cuál es la manera Para poder optar Por tener una bestia alada, Voladora de 8 metros de Altura? ¿Cuál es la que? Perdón La manera, la forma eh, La forma de Bien. crianza de un animal De esos eh, es mediante la eclosión de un huevo, evidentemente, ¿cierto? Sí. Y este huevo se encuentra en diferentes mazmorras, minas, eh, templos de jungla. Vale. Bueno, en cofres escondidos. Y, en y el, la forma de conseguirlo, ¿usted ha utilizado sus denominados diamantes para poder acceder a esas partes también? Eh, no. No. No, ya porque... que supongo que hubo un nivel de dificultad que lo custodiaban y pues debía haber utilizado cierta armadura. Eh, de hecho sí y no. no a dejar no, no, claro de sirve. que... Okay. Le explico, déjeme explicarle. Aquí pollo. Y tranquilo. déjeme explicarle, señor sí, embajador. No, no, no, us... Que habla cuando se le da la palabra vea, eh, lo que pasa es que cuando... Se lo encontró usted, entonces. Eh, explicar, señor <risas> Cuando usted, pues, se embarca a minar y encuentra minerales usted en puede encontrar minas abandonadas eh, bajo el suelo, ¿cierto? Estas minas abandonadas cuentan con algunas habitaciones en las que hay cofres escondidos y en los que no necesariamente tienen que estar custodiados. Resulta que yo... Usando ya material de hierro, armura de hierro y pico de hierro, pues encontré este cofre, no necesariamente custodiado. Y fue ahí donde yo pues opté por eh, reclamar ese huevo de dragón. Y es el que tengo ahora mismo. Vale. El eh, acompañante o dama de compañía mi cocina, eh, ¿puede dar fe de eso? <risa> sí, señor, así es. Vale. Eh, ¿Da fe de que es dama de compañía o cómo? Sí, exactamente. Eh... Lo que me refería. Okay, vale, lo y entonces ¿cómo consiguieron el huevo de dragón, señor? Rico? Sí. El huevo de dragón se consigue de dos formas para yo poderles explicar. Bueno, la primera es matando al dragón de lento. Es una de las más sencillas. Y la otra que es más ¿Y qué necesito yo comparado. como... Como... Como... Como... Eh... Eh, habitante del Taniano para poder matar un dragón de... ¿Cómo se llama? ¿Un dragón de qué? Amigo... ayson White... Es un dragón de hielo. De hielo, de hielo, de hielo. De hielo. ¿Qué necesito yo como habitante para ir a matarlo? Para ir a matarlo. Sí, eh, eh, matar tiene la palabra Mico, de... sí, ya de, de habló. Para ir a sí. asesinar el dragón de huertas Exactamente Qué pena ser embajador, ¿a qué se debe esa pregunta? No tengo el conocimiento ahorita mismo No tiene el conocimiento, vale <ríe> no. Quiero saber si usted ha optado por más eh, herramientas que le pueda dar una ventaja frente a las demás personas Quiero aclarar de que sin importar las circunstancias en las que nos encontremos todos, desde alguien que esté con armadura de diamante hasta alguien que no tenga armadura ni ninguna herramienta puede optar por encontrar un huevo de dragón. Es más vale. mérito el hecho de invertir tiempo en encontrarlo que de tener una ventaja de extra. Vale. Entonces hay una hay, hay una forma de solucionar esto yo. O oh. Se le da permiso a los del hielo, hijos del hielo, ¿cierto? Eh, escobarcitos, ¿cómo se les llama? La legión ah, del, hielo. De, del, Eso, del hielo, hielo. Del hielo con Y. Ah, del hielo. Del hielo, Se, del se hielo. le da permiso que accedan por un tiempo limitado a los mismos elementos que ustedes, por desconocimiento de la ley, accedieron y utilizaron. Cierto, que se le daría aproximadamente un día, ¿cierto? el señor Guaidó. Exactamente, un día. O se le penalizaría a los señores de la legión del, del norte, ¿cierto? ¿lo dije bien? sí, del norte, con N. ¿La legión con cuál? Con N, N, N, y, N okay. Pero ¿en dónde va más N? ¿Solo diría legión? Eh, ah, con una sola n, Sí, sí norte. con eso, eso, eso, eso. Todo pegado. Todo, todo pegado sin espacios. Y los daños se llaman los de hielo, con Y, con, G G G. con G, sí, con G. O se le penalizaría por las acciones que cometió el señor Hannibal. También se le penalizaría a mi de despojarlo de ciertos elementos que tengan en su poder. Uy, uy, sacó una espada, sacó una espada. Uy. Se lo vi, se lo vi. Uy, uy, ojo. ¿Está tentando ojo, usted para... con la vía del embajador? Corre, la del embajador, corre, señor. Corre, tome tranquilo. asiento, tome asiento, tome asiento. Es una... Uy, uy, tome uy. Asiento, uy, asiento, tome asiento, tome asiento, tome asiento. Tranquilo, está tomando las medidas preventivas, está alejándose porque él sabe que cometió un error. Tranquilos, tranquilos. Seguridad, el pelirrojo, seguridad, Minkosil, venga. Eh, entrega, entrega tu arma, entregale tu arma. Entrego mi arma, señora. Alemo, Alemo si sí está, mal vale. Dale la Q, dale la Q, Dale la Q. Eh, eh. Alemo. Ahí está, Ahí, está. Ahí está, está entregando el arma, está entregando el arma. No, no estoy intensivo. Listo. me siento, por favor. qué falta de qué, qué inseguridad es esta? Me parece una falta de respuesta este maldito lugar. Bueno, bueno. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo le dijo al ¿Cómo, lugar? ¿Cómo? Este hermoso lugar, este hermoso Ex lugar. Excluido. Aparte, Pueden tirar tu favor un pan. <risa> no, no, no un cabrera, sabrante, <risa> ey, ey, mi pan. ¿De beso. ¡Ey! Eh? <risa> ey. No, pero... Pero por el no, ¿no? ¿Dos? Pues... de familia. <risa> Listo, vamos subiendo. Bueno.